Te mamen, de mamen, te mamen, te mamen, de ¡Secuen! ¡Secuen! ¡Secuen! Muy bien, en el último episodio, Yamato se fue a Saitun a buscar al legendario Viramaestro Armada y a aprender los secretos del Viramán. Pero en el camino conoció a un chico llamado Terry que estaba buscando exactamente lo mismo que él. Encontraron juntos a Armada, quien luego de ponerlos a prueba les permitió estudiar con él. Cielos, tan solo contarles eso me cansó. Así que pueden imaginarse cómo debe sentirse Yamato después de haber hecho todo esto. Bien, ahora tomaré una siesta embellecedora. ¡Vas a tener que dormir mucho! Pero ustedes disfruten el programa. Por un puñado de vida bombas. Ajá. No puedes escapar de mí tan fácilmente. Mm. Mm. ¿Quieres más? ¡Vida ¡Oh, oh, oh! a fuego! ¿Viste eso? Eso se llama control, Terry. Déjame mostrarte cómo se hace. ¡Vida a fuego! Tengo que admitirlo, de verdad eres bueno, Terry. Pero ya soy mejor. Mira esto dejaré que ganes. ¡Ya basta! ¿Ah? ¡Armada! ¿Cómo lo hicimos? ¿Quién ganó? Parece que de un total de 100 posibles blancos, Terry pudo pegarle 49 de ellos. Significa que Yamato le dio a 51. ¡Has ganado el reto, Yamato! ¡Bien por mí! ¡Imposible! Es como te dije, Terry. Soy mucho, mucho mejor que tú. Yo gané tres veces y tú dos. Y solo empatamos doscientas veces. Solo ganaste una vez más que yo. Sabes, tienes razón. Gané más veces que tú. Mm, ¡Solo una vez! Genial, entonces ganaré dos veces más que tú. Oh. Bueno, han aprendido bastante, pero todavía les falta mucho. <ríe> ¿Mm? Mm. ¿Qué rayos está haciendo el maestro armada? ¿Sabes, Terry? Puede que él sea un sabio vida maestro, pero eso no cambia el hecho de que es un gato grande al que le gusta jugar con sus juguetes. Oh, ¡Mira! ¡Miau, miau, miau! ¡Ah, olvidé que yo también fui criado por gatos, así que a mí también me gusta jugar. Regresemos al entrenamiento. ¡Estoy esperando! ¡Vamos! ¡Sí! Pero espera, no olvidé preparar este. No. Ya está listo. Muy gracioso, pero retrocedan. Esto es algo serio. <risa> Quizás debamos dejarlo así por hoy. Sí, ya no hay nada que hacer. Esto es grandioso. Nada mejor que un manantial caliente para relajarse después de un día de entrenamiento. Debe ser agradable relajarse. Yo aún estoy acelerado por todo el entrenamiento. Tienes que ser más como yo. Solo suéltate. Mm. Pues sí, soltaste algo. Oh, tranquilízate, Terry. Vamos, si quieres ser un vida campeón, tienes que relajarte. Uh. Oh. ¿Eh? ¿Eh? Nada mejor que un manantial caliente para desconectarse cuando acaba el día. Recuéstense y en la mente en blanco. Mm. Escucha Terry, si quieres ser un vida campeón tienes que aprender a relajarte Necesito respirar para poder relajarme <risa> Ay, ¡Es suficiente! ¡Ya me cansé de esto! ¿A dónde? ¡Vas! ¡El agua está perfecta! Y burbujeante Oye Terry, espera, voy a buscar tapones para la nariz Muy gracioso Solo quería ver si podía ayudarte. Armada nos dio permiso para cocinar, pero tú siempre lo haces. ¿Por qué no dejas que yo lo haga? Bueno, veamos. En este instante solo logro pensar en un centenar de razones para decirte que no. Cada vez que cocinas, algo sabe peor que lo anterior. Primero tuvimos pescado crudo con curry que estaba más picante que un millón de avispas. Todavía estoy limpiando palomitas en mi cajón de medias. Y la última comida ni siquiera quiero saber lo que era. Sí, yo tampoco, pero estaba buena. ¡Me descompuso ¿Eh? por dos semanas! Solo sal de aquí y déjame a mí la cocina. Ve a ver televisión o algo. Ya, es bastante malo que Yamato ande por ahí siendo grosero. Pero se supone que tú debes dar un mejor ejemplo, Armada. No volverme loco también. Ah, Espera, mira eso. Cielos. Hola fanáticos del Vidaman, prepárense para la emoción. Estamos en vivo desde el torneo de ganadores y estaremos aquí toda la semana. ¿Hay un torneo de vida jugadores como nosotros? ¿Qué tan fantástico es? Yo se lo diré, es súper. Ahora vayamos adentro a ver qué pasa. Es correcto, amigos. Vida jugadores de todas partes del mundo han venido a competir en este evento de la Asociación Internacional de Vidaman. ¿Quién será el próximo en llegar a la cima? ¿Será un ex campeón o será un rostro nuevo el que se lleve el título? Piénsenlo, uno de ustedes que está observando esta transmisión podría ser quien se lleve todo. Porque durante los próximos días el torneo de ganadores sigue aceptando inscripciones. <risa> Iré allá y ganaré ese torneo de campeones y le mostraré a todos que soy el mejor vidajugador del mundo. Sí, yo iré para entrenar con los mejores vidajugadores del mundo y así le mostraré a Yamato quién de los dos es mejor. No, no lo harán. Lo siento, pero no puedo permitir que se inscriban. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, porque no es una gran oportunidad para nosotros. Porque ustedes acaban de comenzar su entrenamiento. No están listos para entrar en algo tan grande como el torneo de campeones. ¡Pero Armada! Sí, peros. Tienen que concentrarse en su entrenamiento. ¡Por favor! Yeah. ¿Eh? ¡Qué gran jugada! ¡Ah, no, por favor, armada! Tienes que dejarme entrar al torneo. ¡Tienes que hacerlo! ¿Oh? ¡Armada! Oh. Yamato. ¿Qué sentido tiene entrenar si no tengo oportunidad de usar lo que he aprendido en una vida batalla? Lo admito. Es un buen argumento. ¿Ah? ¿Eh? Pero, ¿Ah? antes de irse, deben superar una prueba. ¿Qué clase de prueba? ¡Oh, ya verán. Oh, mira el tamaño de esa cosa. Es una estatua de armada. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra prueba? Solo alégrate de que la prueba no tenga que ver con cocinar. <risa> ¡Qué gracioso! Tienen que echar abajo esa estatua con vida bombas. ¿Ah? ¿Estás bromeando? ¿Echarla abajo? ¿Solamente con vida bombas? Nadie podría hacer eso. ¡Ah! Nos estás poniendo una prueba imposible porque sabes que jamás podremos pasarla para entrar en la competencia, ¿no? ¡Silencio! ¿Ah? Mis aprendices, no importa qué tan fuerte sea el oponente, siempre tiene una debilidad. Una vez que la hayan encontrado, no existe retador que no puedan derrotar. Miren allí, la estatua se sostiene por tres cosas, la cola, el bastón y las patas. La cola es la parte más débil. Si pueden romper la cola, toda la estatua colapsará. Oh. ¡Sí! Esto será más fácil ahora que sabemos eso. ¡Sí! ¡Sale una demolición de estatua para llevar ¡Viva fuego! Ni siquiera la arañaron. Parece que esta tarea ha vuelto a ser imposible. Oh, todavía pueden hacerlo. ¿Ah? Si la golpean con 100.000 vida bombas más, se derrumbará. ¿Cien mil? ¿Acaso tenemos tantas? Pueden detenerse si lo desean, pero claro que si lo hacen, no llegarán al torneo de ganadores. Sí, pero. Ah. Si eso es lo que hace falta, eso es lo que haré. Aunque me salgan ampollas, dispararé 100.000 de estas. ¿Ampollas? Sí, ya me escuchaste. No dejaré que la oportunidad de competir me pase de largo. Tienes razón. No podemos renunciar. Haré lo que tenga que hacer para vida batallar en este torneo. Mm. De acuerdo a la cuenta de estrés. Estoy contigo. Uno, Uno dos, dos, vida fuego. Así que todo está en su lugar. Oh, sí. Yamato nunca sabrá a qué lo golpeó. De veras. ¿Crees que vendrá al torneo de ganadores? ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Cómo podría resistirse? Por supuesto, él no sabe que todo el torneo es solo una trampa para atraparlo Es más que una trampa, es un plan perfecto Los vida jugadores honestos como Yamato solo se interponen en las metas de la Alianza de las Sombras Y no podemos permitir eso, debemos deshacernos de él No te preocupes, nos encargaremos de él Sí, déjenmelo a mí, lo derrotaré al punto que no querrá vida batallar otra vez Hmm <risa> ¿Qué se supone que significa eso, Grey? Nada, pero se engañan si creen que ese plan funcionará. ¿De qué estás hablando? ¡Gray, contéstale! Entonces, ¿tú también estás en esto? llamado es mío. Villaman. Villaman. Vamos, ciérrate ya. ¿Cuántos tiros van? Tres mil seiscientos veinticuatro. Cielos, esta prueba es muy larga. ¿Y ahora cuántos? Son solo tres más desde la última vez que preguntaste. Oh. Apenas puedo sentir los dedos. Bien, terminemos por hoy. Podemos regresar a terminar el trabajo mañana. Eso es una gran idea. ¿Oh? Oye, ¿qué están haciendo esos gatos? ¿Eh? Reparan los huecos que le hicimos a la estatua. Oigan, ya basta, gatitos. aléjense de allí. Mi propia clase poniéndose en mi contra. ¿Qué hacen? Cálmate, te lo diré. Olvidé mencionar que esos gatos me construyeron la estatua y están muy orgullosos de ella. Así que cada vez que ustedes dos tomen un descanso, esos gatos aparecerán para reparar el daño. ¡Oh, genial! ¡Deténganse! ¡En serio! ¡Denme un descanso! Si esos gatos la arreglan cuando nos detenemos, entonces no lo haremos. No permitiré que el trabajo haya sido en vano. Derribemos esta estatua de una vez. Preparado. ¿Listo? Viva fuego! ¿Cuántas van? Solo sigue disparando. Atención, no se empujen en la fila. Todos tendrán oportunidad de entrar. Ahora, ¿quién sigue? Yo, yo estoy muy ansioso. ¡No me digas! Eh, sí, aquí está mi vida, man. <ríe> Está bien, hijo, estás dentro. Buena suerte. La necesitarás para enfrentarte a los mejores vidajugadores que la A y B ofrece. No pensé que habría tantos vidajugadores aquí. Tranquilo, ninguno de ellos es tan bueno como nosotros. Sí. ¿Y qué tal ese chico? ¿Hm? ¿Cuál, el del poncho? Apuesto que será fácil derrotarlo. Uh, hola, quiero ingresar. Es decir, si aún puedo. Aquí está mi vida man. Todos caerán ante el granjillo breaker. <risa> <risa> ¿Cuántas bombas van? Como 50.000 mil Genial, terminaremos cuando nos toque ir a la universidad ¡Cáete de una vez! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¿Cuántas van con esa? ¿Crees que soy una calculadora humana? Solo sigue disparando vidabombas Oh, quizás esto sea imposible. ¿Eh? No, no voy a descansar, así que olvídenlo. Pero claro que un descanso sería agradable. Ay. Vamos, chico, de pie. Solo unos cuantos miles más. <risa> No, vamos. ¿Ahora hasta la naturaleza está contra nosotros? Ay. ¿Y si esto no puede lograrse? Voy a probar que sí se puede. Estamos muy cerca. No nos detengamos. Ay. Yamato, ¿estás bien? Oh. Oh. Quizás deba preguntarme eso a mí mismo. Parece que están cerca de colapsar. Tenía grandes esperanzas para ellos. Quizás no estén listos para pasar al próximo nivel. Ah. No, chicos, no arreglen la estatua ahora, ¿no? ¿Ah? ¡No van hacia la estatua! ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde? ¿En el lago? Sí, suena mal. ¡Tenemos que ir al lago inmediato! ¿Ah? Pero, ¿y la estatua? Esto es más importante. El lago está a punto de inundar el pueblo. Miren allí. La lluvia está haciendo que el agua aumente su nivel. Lo único que la contiene es esa represa... Y si se ve, entonces nada impedirá que el agua inunda el pueblo. Es terrible. Si pudiéramos detener la lluvia, pero no podemos. Vayan al pueblo y díganle a todos que evacúen de inmediato. ¿No podemos? ¿Uh -huh. oh, hay algo que podemos hacer. ¿De qué estás hablando? Tenemos que derribar la estatua. Si lo hacemos, caerá justo en el paso del agua y la detendrá. Puede que no podamos detener la lluvia, pero quizás podamos detener el agua. Sí, pero es imposible. Todavía tienen que disparar 10.000 bombas para hacer colapsar la estatua. No tenemos suficiente tiempo para hacer eso. No me he rendido hasta ahora y no voy a hacerlo. Hagámoslo. 10.000 vidabombas no son nada. Tienes razón. Juntos somos invencibles. ¡Sí! <risa> Bueno, esto lo decidirá todo. ¿Quién es el mejor? ¿Sabes que soy yo? Eso lo veremos. Ahora mira esta jugada que he estado practicando. ¡Prepárate para impresionarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! Se mueve tan rápido. Está dominando la recarga de fuego rápido cuando está disparando. ¡Pero no voy a perder! ¡Ah! Esto es increíble. Han sobrepasado las limitaciones que los detenían antes. Han dejado de pensar en su entrenamiento y han penetrado en él. ¡Oh! ¡La represa está comenzando a ceder! ¡No se preocupe! ¡Yo la derribaré! ¡De ninguna manera! ¡Yo lo haré! Sé que pueden hacerlo, ¡pero apresúrense! <risa> no, una un un ah, ¡Vamos, Terry. ¡Estás perdiendo velocidad! ¡Tú le estás perdiendo! ¡Oh, oh no! ¡La represa colapsó por completo! ¡Tienen que acabar con esto ya! Sí, genial, sin presiones! ¡Solo 500 más! Es inútil. ¿Cómo van a lograrlo? ¡Ah! ¡Me siento! <risa> Vamos, cáete de una vez. ¡Solo quedan 150 más! ¡Voy a derribar esa cosa! ¡Yo lo ¡Ah! haré! ¡A tu coño ¡Ah! ¡Cincuenta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Eso no es justo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos que derribarla y rápido! ¡Juntos! ¡Vidas! Uh. Eso fue sombroso, chicos. Chicos. <tose> <tose> Diría que los dos pasaron la prueba. Celebraremos después cuando no nos duela respirar. Oh, sí! Ay. Esto será grandioso. Voy a mostrarles a todos en el torneo qué gran vida jugador soy. piensen todos los oponentes con los que podré vida batallar. No sé si pueda esperar llegar allá. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Bien! Podré contar cómo derribé esa estatua. ¿Qué? ¡Las habilidades de Yamato son tan grandes! Quizás sí sea el mejor del mundo. ¡Yo la derribé! ¡Tú apenas colaboraste! ¿Qué dice? ¡Yo la derribé! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! Fui yo. Fui yo. Fui yo. ¡Claro que todavía no. tienen mucho que aprender! Fui yo. ¡Ambos tienen que aprender! No creí que Yamato y Terry lo lograrían, pero se las arreglaron bien. Aunque podrán hacer lo mismo en el torneo de ganadores. Esa es la verdadera interrogante. ¿Y cuál es la respuesta? ¡Un que ver el próximo episodio para saberlo! Uno, dos, dos, dos,